Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal y bueno, voy a bajar un poquito el ventilador del aire acondicionado porque si no me parece que <ríe> vais a escucharlo más a él que a mí eh, Si lo pones en modo silencioso está muy bien, pero es que hace un calor de morirte Bueno, eh, fin de semana raro, pero hay cosas que vamos a ver porque tenemos una dominancia ahí que ha cedido tenemos un total market cap que ha subido, un bitcoin que ha subido poco si la amenaza de Bitcoin baja, algunas altcoins, será sábado o sábado de té, día de altcoins, me da a mí que sí, me da a mí que sí, que lo está haciendo. Eh, nos dejan el mercado libre, en cuanto nos dejan un poquito el mercado libre, el mercado pues tiende a lo que tiende, ¿no? Cosa que es bastante, bastante guay, eso es un poco lo que esperamos. Bueno, decía y dice George Lucas, todos conocemos a George Lucas, ¿no? Star Wars, por ejemplo. Por ejemplo, mucho más hay. Hay mucho más allá detrás, ¿no? Decir, los sueños son sumamente importantes. Nada se hace sin que antes se imagine, y esto es verdad. Y si no podemos irnos a la literatura de Julio Verne y todo, todo, todo, absolutamente todo, lo que Julio Verne escribió que era una revolución, que era tal, ahí está, es una realidad. Es una realidad tremendo. Tremendo. Y luego, respecto a nuestras carteras. Nuestras carteras de las... Porque a partir de la semana que viene empezaremos ya con los primeros... Bueno, con el primer eh, proyecto a incluir en cartera. vale eh, Después de que ya hemos visto varias cosas sobre la cartera, las repasaremos la semana que viene, las repasaremos el lunes. Eh, el equilibrio tal, pal. Os recuerdo que va a ser un 70%. De lo, de ese, bueno, tenemos un 75% que va para las tres marías Bitcoin, Ethereum 50% Bitcoin 20% Ethereum 5% BNB, ¿vale? Ya ahí tenemos un 75%, luego tenemos un 10% que vamos a guardar por si acaso, nos queda un 15% que vamos a, a, a meter chicha ahí, pues en los proyectos que ya existen, ese 10% otro que hemos dicho, vamos, de liquidez y tal, pues, o por si el mercado nos da una buena oportunidad, o porque a lo largo de estos meses podremos entrar en proyectos que aún no existen. De aquí, me vais a decir que de aquí a enero, por ejemplo, no va a haber ni un solo proyecto nuevo, no me lo creo. No me lo creo. Ni que llame la atención en un rebote, ni cosas que podamos ir viendo entre todos. Así que, bueno, pues eso lo incluiremos, lo incluiremos ahí también. Eh, lo opaje todavía queda un poquito para que esto siga como siga y a alguno le llegue el agua al cuello. Pero recordar que si tú tienes una buena cartera y es capitán de barco, cuando el agua sube, el barco también sube. Con lo cual, el agua a ti nunca te llega al cuello. Si has diversificado bien y has tenido ese cuidado que buscamos. Eh, ahora mismo, si alguien me dice, ¿tú qué harías? Pues tener todas las liquidez que pueda. Toda la que pueda inclusive gente que dice no yo cada mes compro bueno pues es una buena costumbre si tienes un objetivo es decir si lo haces porque te han dicho que siempre compres y que nunca vendas hombre no sé yo qué decirte pero eh, si bueno si es tu forma de hacer un promedio tal es fantástico vale funciona muy muy muy bien y con el tiempo te vas dando cuenta de que es una de las mejores estrategias para una parte de la cara Ahora, luego ya lo de no vender nunca. Eso es para otros, para mí no. Entonces ya cada uno que piense, porque yo sé que hay gente que le dijeron en 69, tú compra, que esto se va para arriba. Y ahora no está, no, no porque no sea, a ver, en un momento dado no te hace falta el dinero, tú has comprado en 69, has comprado en 58, has comprado en 45 y has comprado ahora. Y te da igual, y ya comp y seguirás comprando. ¿vale? Pero la cuestión es, te han vendido la moto y tú, como inversor, ¿estabas preparado para eso? Que es que al final es la cuestión, es decir, yo como inversor, ¿estoy preparado para ese cataplón, para perder ese porcentaje, para estar perdiendo ahora mismo un 60%? ¿Estabais preparados? Pregunto, es mi pregunta, ¿eh? Me gustaría que me la respondieseis. Si es posible, si alguno eh, me lo quiere responder. Tú estabas preparado para meterte un castañazo de un 85-90% en altcoins. Estabas preparado para un 60 y tantos por ciento en bitcoin. ¿Vale? Pues lo de Holder es muy bonito. Lo de Holder siempre ganas, nunca pierdes. Pero es relativo. Es relativo. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto? ¿Cuánto tiempo tu cabeza es capaz de aguantar con esas pérdidas? Yo lo digo muchas veces. Si no estás preparado para perder un 85%, es mejor que no estés en este mercado. Hay otros mercados en los cuales vas a perder también, pero vas a perder menos. ¿Vale? O incluso mercados que son muy estables, en los que bueno, pues, tienes un balance diferente. ¿vale? Pero este mercado es muy muy volátil y cuando vienen estas temporadas se pierde. Y ahora vamos a ver sobre esas pérdidas uh, qué punch extra pueden tener. ¿Vale? Vamos a verlo porque es interesante. Venga, vamos a ver cómo está Bitcoin, que está aburrido, pero hay altcoins que están muy, muy bien y por lo menos a un pequeño rebote, unos pequeños trades. Interesante, venga, comenzamos. Campanita. ¡Únete a la mejor comunidad de criptomonedas! Pues eso, únete a la mejor comunidad de criptomonedas, como dice mi niña, y por ahí debajo tenéis el link de Discord si os queréis unir. Y si no os queréis unir, pues no pasa nada. Si esto, yo os voy a contestar exactamente igual. Pero hombre, si hacemos algo guay, mejor. Bien, eh, estamos con IoTX, que es una de las que rebotan hoy bastante bien. Y mira, me, me sirve mismamente esto para que veamos eh, algo que os, pues, lo, que, lo que os quería enseñar. Llevamos, bueno, desde noviembre cayendo, y fijaros que IoTX, vamos a ver lo que ha estado cayendo, el máximo, ha estado cayendo un 80%, ¿vale? ¿Puede caer más? Pues claro que puede caer más. Vamos a suponer, que no es mucho suponer tampoco, ¿vale? Que tiene que llegar. A un 88 o a un 89, 90%, ¿vale? A, este, a estos puntos. Vamos a, vamos a ser positivos, venga, a este, al 88%. ¿Vale? Y dices, bueno, pues si de momento ya ha caído un 68, ahora 80%, que caiga un 8% más, pues tampoco es nada del otro mundo. ¡Ay, <risa> amigo! Depende de cuándo hayas entrado. Es decir, si tú has entrado aquí y cae un 8% más ya, te da igual. Te es indiferente. Pero si tú buscas una entrada y entras aquí y te cae hasta aquí ese 8%, es un 40% extra. <risa> y no solo eso. No solo eso es importante, sino que si desde aquí te tienes que recuperar otra vez hasta aquí. Fijaros. ¡Pam! es un 69%. Hostia, para abajo es un 40, para arriba es un 69. Tela. Y si para abajo es un 50, para arriba es un 100. Tela. Hay que hacer mucho pico y pala para eso. Entonces, por eso, eh, no tengo absolutamente ninguna prisa en generar esa cartera de altcoins. Creo que es bueno... Eh, ir explicando cada proyecto, oye, pues ¿por qué yo estoy, me gusta ese proyecto? Eh, ¿Qué creo que puede haber detrás? Eh, ¿Qué genera ese proyecto? ¿Qué competencia tiene? ¿Vale? Es importante. Ahora, eh, ¿cuánto más pueden caer las altcoins? Pues ya habéis visto que aunque parezca un 8% desde aquí hasta aquí, eh, este pellizquito de NA, en realidad es luego es un 40%. Entonces, eso hace pupa. Eh, ...sobre todo porque si tú puedes comprar... ...por ejemplo en estos dos puntos de pivote... ...vale, y luego sube... ...su primer pinchazo va arriba... ...pues va a ser esa zona posiblemente... ...y es un dineral, es muchísimo dinero... ...y es lo que intentamos buscar... ...y lo que intentamos encontrar... Eh, ...teniendo mucha paciencia a lo largo de lo que dure... ...este quinto invierno, que no tenemos ni idea... ...no sabemos exactamente cuánto va a durar... ...pero si lo optimizamos todo lo posible... ...bingo... Ganaremos un poquitito más, a lo mejor no mucho más, pero un poquitito más. Bueno, Bitcoin de momento está respetando que dos cosas: uno, la Rose Line, vale, esa zona de soporte que encontrar en nuestra Rose Line 28750, y por otra parte, el RSI, vale, la línea RSI que tenemos aquí, que bueno, está tirada de aquella manera, pero bueno, está bien, está bien, toque y toque. Y ahí de momento, de momento, no ha ido a volver a atacar. lo veis que aquí hizo un techo, dos techos, me voy abajo posiblemente haga otro, otro y voy para abajo, y mientras vaya respetando esa línea, y si la va respetando hasta el 50%, ya no os cuento, bueno, irá poquito a poquito, pero ¿qué está pasando? Que esto está subiendo y esto está en realidad horizontal. Ha hecho una miajita, no, ha, no se ha movido nada. Entonces, bueno, lo que, ¿qué es lo que buscamos? Que esto suba y esto baje. Vale. Así tendremos una señal, algo que nos diga, señor, nos vamos para arriba. Y si no, nos iremos 40 años al desierto a esperar a ver si le da Bitcoin por hacer algo. De todas formas, también os digo una cosa. Eh, creo que podemos estar aquí bastante tiempo, por un lado. ¿Vale? Eh, cada vez que paramos y Bitcoin no encuentra fuerza suficiente ni un motivo para subir, baja a buscar dinerito. ¿vale? donde tenga que bajar eh, por otra parte ¿dónde tiene que ir Bitcoin? Mmm, como meta principal, ¿vale? digamos, ¿cuál es su objetivo principal? romper o ir a buscar la tendencia, ¿vale? tenemos esta línea de tendencia que está muy lejos, ¿veis? que estamos muy separados y ¿veis cómo cuando cae y se separa una distancia tiende a ir a buscarla para testearla? ...pues es posible... ¿vale? ...que ese sea un rebote... ...que esperamos que algún día se produzca... ...si nos hace caso... ...pero claro, es que cada vez que sale la lagarta... ...y el Powell Ranger a hablar... ...pues nos hace polvo... ...la realidad es esa... ...y, y no dan ninguna... ...ningún respiro... ...pero claro... ...y es normal... Y, ...y eso que decimos que bueno... ...hay elecciones legislativas en Estados Unidos... Eh, a finales de año primeros... ...desde que viene... Eh, y ahí hay que decirle algo, claro, pero es que lo que tienes que decirles a ti en este momento lo que te interesa es la gente, que es la que vota que las empresas apoyan campañas, sí, pero la gente es la que va a votar y si la gente va a votar ay amigo pues hay que decirle, somos los campeones Putin tiene la culpa de todo esto, tiene Putin nosotros no hemos metido la pata económicamente, nosotros somos unos gestores brutales y diréis, bueno, pero eso la gente ya lo sabe, que les están engañando no, que va, que no, que solo sabe el 5, el 10% de la población, el resto no tiene ni pajolera la idea, no saben casi limpiarse los mocos con un pañuelo, y esto es una verdad, como un piano, y más en economía, yo no tengo ni idea, eh. Yo, o sea, yo sé lo que he aprendido, lo que tal, y, y hay gente que sabe mil millones de veces más que yo, eso es seguro, pero... Canta, canta por soleares, canta por soleares. Pero vamos, que no tenemos más que verlo en nuestro propio Congreso de los Diputados, señoras y señores, cada día nos siguen mintiendo, nos siguen engañando, que si la guerra de Putin, que es si el puto del no sé qué, y que si... Y al final, la única realidad es que son nos mete gambas y que no saben por dónde salir, y lo único que hacen es invertir más en deuda, meternos más en el berenjenal, vale y a ver qué pasa. En fin. Bueno, señores, tenemos por aquí una línea de tendencia en diario. Vamos a ajustarla bien. Porque si no, luego. Decís que no nos sale dibujar. Y yo tengo que decir, tenéis toda la razón del mundo. No tengo ni pajolería de dibujar. Pero es algo aproximado, ¿vale? Como un toque, toque disimulado, toque aquí, pues pues que busque, ¿vale? Que busque, busca. ¿Vais? ¿Vais? Busca. Un toque. Ahí. ¿Vale? Aquí. Bueno, pues nos llevaría aquí, pero ¿qué pasaría después? ¿Qué creéis que pasaría después de un toque a la línea de tendencia? Yo creo que además coincide con esta canal de mínimos que nos meteríamos otro lellazo para abajo. Pero no lo sé, no soy adivino. Eh, por otra parte, en el semanal, que es este, la vela sigue siendo muy fea, feota. Hablábamos al principio de la semana de poder buscar la mecha y subir, es decir, hacer otra vela martillo y eso no se ha producido lo único que tenemos aquí es una vela melón melón un cabezón tremendo eh, pero eh, Rabo tiene más poquito que, que, que más de uno por ahí y al final pues es lo que tiene no hay nada pero nuestra zona de soporte que es toda esta que esa zona de soporte os vuelvo a recordar que está comprendida entre los 24.000 y los 26.700 ¿por qué está comprendida en esa zona? aproximadamente ¿Vale? Pone 23.950, 23.6779, porque tenemos aproximadamente en esa zona un gap, que esto sin cerrar, del CME en esa zona, que viene pendiente desde esta semana de... ¿Cuándo es? De... de, de, de, de a ver, que De diciembre. Fijaos. 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes manda cojones encima, encima con cachoteo. Encima con cachondeo, ¿veis? Pues aquí este huequecito que no se cerró, pues <ríe> decíamos, hay huecos que no tienen por qué cerrarse. Y ya sabéis que yo nunca digo, nunca jamás, nunca jamás jamón con una jamona de jabugo, porque eh, al final decir esto no se hace, no se puede, es mentira. Es una trola como un piano. Y. Lo he escuchado varias veces. No, esto no se va a cerrar jamás. Es que no tenéis ni idea. No tenéis ni pajolera idea. Aquí, cuando esto empezó a subir, es que no tenéis ni idea. Es que es que esa gente no sabe. El dinero inteligente, también otro que hablaba, no os va a caer nunca. No ta... eh, en fin, yo entiendo que cada uno hace lo que puede, pero joder, si no sabes, no te inventé las cosas. Vale, sobre todo porque creo que todos y cada uno de los que hacemos eh, canal, eh, de alguna forma, hey, yo respeto a todos los que hacen algo, ¿eh? Porque por lo menos hacen algo. Hay otros que, que se quejan y no saben barrer ni la puto suelo de su puta casa, ¿vale? Sin embargo, pues esto sepa más o menos, porque yo luego ya responsabilidad de cada uno de nosotros, es decir que tú sigues a uno y le haces caso, sigues a otro y le haces caso, pues, chico, es cosa tuya, ¿Vale? Pero también dentro de nosotros mismos tenemos que tener ciertas responsabilidades. Y si no sabes, ¿para qué te metes? Y si... Eh, vamos a ver, vamos a ver si al final eh, mmm, les obligan a hacer ciertas cosas que deberían. Uh, bueno, pues vamos a ver qué pasa con eso. También tenemos otro gap importante, ¿vale? Aquí. ¿Veis este gap que hay aquí? Aquí gap poquito más arriba, algún día se cerrará, es un gap positivo, y si algún día hacemos, brum, y nos vamos a por la zona de 35, cerraremos ese gap que tenemos ahí, los gaps los vemos muy bien en cuatro horas, ¿vale? y aquí está, ¿veis? zona de 35, tenemos ahí un gap, el CME que nos lo debe, ¿y lo vamos a cerrar? por supuesto, ¿y sí? ¿por qué? porque no solo vamos a ir a 35, vamos a ir muchísimo más arriba, muchísimo más arriba, ¿veis? aquí hubo otro gap, que se cerró, aquí hubo otro gap, que se cerró, siempre hay gaps, ¿vale? En los fines de semana es normal que había otro, se cerró eh, entonces, bueno pero tenemos el super gap que es el que está debajo a mí no me cabe la menor duda que todos esos que están ahí arriba eh, si hay alguno mucho más arriba que ni, ya ni me acuerdo eh, se cerrará, ¿por qué? porque algún día vamos a batir a esos sesenta y pico mil pavos a mí no me cabe la menor duda si tuviera la mínima duda no tendría Bitcoin no estaría en Bitcoin ¿vale? ni diría mi cartera, por lo menos, que se conforme del 50% de Bitcoin, aproximadamente, eh, como mínimo, ahora mismo, debería ser del 44,88. ¿Por qué? Porque es la dominancia que tiene Bitcoin. Y está cayendo. Ayer cayó, hoy cayó otro poquito. Y el total market ayer cayó, pero hoy sube. Si el total market sube, quiere decir que tenemos algunas altcoins que estarán subiendo. Y tenemos, mirar más, 25%, Ethereum 26%, Phantom, Phantom, de la que nadie nadie, nadie dijo nada en el listado de altcoins eh, y de redes ¿vale? para para introducir en la cartera y yo creo que es una de las que tiene que estar bueno, pues aquí anda ¿vale? ANT, Spell Planet, One Earth, 16% pero veis cómo sigue cayendo cayendo, cayendo, ¿y qué tiene pinta? pues aquí, One Earth por ejemplo tiene pinta de un suelo y otro suelo inferior Está superando los mínimos del suelo anterior, bueno, pues podría, podría hacer algo. Pero, ¿qué necesitamos en todas estas para que pasen cosas? Bueno, pues vamos a coger One Earth como, como ejemplo, porque creo que es algo que he explicado varias veces, pero que es bueno te, eh, tenerlo en cuenta. Vamos a cogerlo más bien desde aquí, si no, no nos... no nos da por ángulo. ¿Qué buscamos? línea de tendencia, toque, toque, toque y que, llena, que venga aquí, toque, la rompa y tengamos esos cruces de media que tanto buscamos. ¿Qué cruces de medias? El de la EMA 20 con nuestra línea Nitro o el de la EMA 20 con la línea de 50 posterior, ¿vale? Que nos lo reconfirma. Me habéis preguntado, ¿qué no? ¿Qué, no? ¿Qué, conjunto, qué conjunto de indicadores es mejor, es peor? Pues yo qué sé, el, aquí el que más te guste, el que más el, con el que más te identifiques, es decir, eh, por ejemplo, el All -One nos ayuda, aparte de que con la versión gratuita funcionan todos, ¿vale? Funcionan todos. Eh, el all -One lo que tiene muy positivo es que te mete todas las medias, las principales que utilizamos para, para analizar, eh, te mete cruces que son súper interesantes, hay que aprender a utilizarlos, evidentemente, eh, y te mete eh, soportes y resistencias. ¿Vale? Que ahora mismo está desactivado, pero es pues, en 3.1. Si me vengo aquí y digo mmm, activar soportes y resistencias, ¡Pom! automáticamente acaba de activar los soportes y las resistencias. Ahí puedo activarles punto de pivote, puedo activarles una serie de cosas que bueno que son referencias súper importantes e interesantes para. Eh, bueno, tenéis personales, MAs personales. Bueno, pues bastantes cosas, ¿vale? Eh, entonces, ¿qué, ¿a qué nos ayuda? Nos ayuda a tomar decisiones en corto y en largo plazo. En primer lugar, segundo, si tengo la versión gratuita de TradingView, sabéis que podéis tener tres indicadores. Pero, el Oling One, aunque tenga 10 o 12 indicadores, funciona como uno solo. Con lo cual, el otro podría ser el volumen y el otro podría ser el RSI. Ya está. Tan sencillo como eso, o si no prefieres en vez del RSI, quieres el alerts que lo tenéis totalmente gratis en un vídeo que si vais al canal y buscáis eh, indicador gratis, pues os saldrá eh, y lo tenéis gratis. Copiáis y pegáis el N aquí en el... Eh, vamos a verlo... aquí, ¿vale? En el editor Pine borráis lo que haya ¡pum! y pegáis el texto, lo guardáis y lo añadís al gráfico y anchas castillas y ya lo tendréis eh, tal cual está aquí, ¿vale? Eh, pero qué pasa con este indicador algo interesante eh, mirad que me vengo aquí y cuando lo carguéis, le ha pasado a alguien hoy por eso lo vuelvo a repetir estilo, os venís a estilo y el bar color, vale, de los tres primeros toques, lo quitáis ¿por qué? porque si yo lo, lo dejo encendido me cambia el color de las barras, vamos a ampliarlo para que lo veáis ¿veis? Barras que deberían ser rojas son verdes, barras que deberían verdes ser rojas... Entonces, bueno, si yo le doy, ¡pum! vale, Vuelve todo a su a su sino. Lo que hace es por simplemente ponernos las barras eh, verdes cuando el RSI nos marca verde y rojas cuando el RSI nos marca rojas. Está bastante bien, eh, depende de cómo vayas a hacer. A mí como también me vuelven un poquito loco, lo desactivo. Prefiero los mmm, colores que ya me he acostumbrado, este verde chucho de mona y eso, eh, que está bien. Y, bueno, pues, entonces, ¿qué pasa? Que el All-in-One te ayuda mucho en trades eh, sencillos, en trades de paciencia, porque en diario, por ejemplo, ¿qué buscamos en Bitcoin en diario ahora mismo? Pues, un cruce entre nuestra EMA20 y nuestra línea Nitro. En el momento que tengamos un cruce, podremos empezar a decir, oye, bien, y si después tenemos un cruce entre la EMA20 y la 50, la moradita, pues, y con dos mismos colores trabajamos todos exactamente igual. Y encima os ahorráis una pasta porque, claro, pues, son 10 indicadores en uno. ¿Vale? ¿Otro indicador? ¿Cuál es? Pues, bueno, este, este no. Este, el, de, el del volumen lateral, no. Porque este solamente es cuando tienes el de pago. ¿Vale? ¿El otro cuál era? Pues, ya no me acuerdo cuál era. El de, el de trading. El de trading yo... A ver, a mí me gusta. Las cosas como son, para eso lo he hecho. Porque me gusta Pero... <risa> Pero tiene su rollo. A ver, aquí lo tengo... Mira, aquí tengo el de Hall, ¿vale? Pues el de Hall, que es para diario, ¿vale? Aquí me ponga compra y compra, vende y vende y vende y aquí y compra aquí aquí. Ahora que lo hemos afinado está un poquito mejor. Pero está medido para Bitcoin en diario, ¿vale? Entonces ya tenemos el vende, el compra, el vende, el compra, el vende, el compra. Creo que con este y con el all one prácticamente tienes todo cubierto. Pero... Y no tiene más, este dedicador no tiene más. O sea, no, no, no hay más. Pero, pero, ojo. Vamos a cargarlo. Lo tener por aquí, digo yo. El de, ¿Dónde está ese scalping? Uh, pues no lo tengo yo aquí. ¿no? ¿Y por qué no lo tengo yo aquí en favoritos? Mis scripts. Uh, uy, este no es súper este es antiguo. <risa> ¿Dónde tengo yo aquí? mi A ver... Mediante invitación. Este. Este. Trading Scalping by Ken. Joder. sí Si que estoy yo... Bien. Pues este está muy bien. Tiene ciertas configuraciones que están muy bien. De hecho, tiene un grupo exclusivo para él. De hecho, vamos a hacer otro para los de Hold. Porque lo habéis pedido, entonces voy a hacer en Discord. Otro para los que tenéis el, el skip de Hold, ¿vale? vale este requiere de más conocimientos, es un script mucho más avanzado, eh, te ayuda bastante a la hora de trading, pero necesita de más chicha, ¿vale? Necesita de más conocimiento, ya está, no hay no hay más tutía, por eso no, no está puesto, no está puesto, o sea, no, no lo pongo como un favorito, ¿vale? ¿Veis cómo marca perfectamente el suelo, el suelo, el suelo, aunque este es un suelo superior? máximo máximo máximo superior tiene a la menos y a la más te, tiene muchas indicaciones que te ayudan mucho vale entonces bueno mmm, es otro rollo es otro nivel eh, y para yo digo para gente normal pues de hecho yo ¿ves? lo quito eh, pues lo tengo en otro <risa> eh, mejor el hold el, el all in one van muy bien funcionan de maravilla y, y no te tienes que estar comiendo el coco, ahora ya eres avanzado ya llevas un tiempo y dices, quiero hacer scalping, tiene una unas configuraciones maravillosas, que tenemos además ahí a nuestro experto Joaquín, que le saca, le exprime como un limón del radical eh, y entonces bueno, pues entonces sí, puedes pasar a ese a ese otro bien, dicho esto estábamos por las altcoins, que me enrollo es que me hacéis preguntas y yo, yo pues, intento responderos mm, esto es BTC1. Aquí tiene que estar. Uh, ya me he liado, ya me he perdido. Esto, a ver, esto es un futuro de CME. Que es que como he puesto el que no es. Luego me lío yo con mis gráficas. ¿sale? Y me gusta tenerlas todas en su sitio. La dominancia. Total market. Y estamos con las altcoins. Vale, entonces, lo que decía, vamos a ver si, si encontramos otra. Phantom, por ejemplo. ¿vale? Phantom tiene una línea de tendencia, aparte, bueno, del cataplón importantísimo eh, que se ha pegado desde, a, desde que perdió veis estos máximos, que era una zona de soporte importante, ahora es la zona de resistencia principal, haga lo que haga, tenemos un primer punto de pivote de parada aquí, en la zona de 0.60 aproximadamente y el importante está aquí en 0.87, 0.90 que es donde hizo estos techos aquí ¿vale? y se apoyó o sea que no es que entonces, esa zona es importante pero claro tenemos una línea de tendencia. Que tendremos que pasar. Tenemos aquí. Abrimos el All-in One. ¡Bum! ¡Joder! Árbol de Navidad. Fijaros que no dice el all Hay un cruce rojo. Ah, ya, pero es que antes hay un cruce verde. Bueno, hay un cruce verde que se. ¿Podía haberlo cogido o no? En teoría no debías haberlo cogido. ¿Vale? Pero bueno, suponiendo que lo hubieras cogido, eh, tampoco es que. Hubiera sacado mucho, hubiera sacado más o menos un 16%. Eh, pero este cruce no se coge. ¿Por qué? Porque nuestra línea nitro, la línea blanca, está descendente. Mientras esté descendente, solamente cojo los rojos. Entonces, desde que nos dio el rojo, realmente hay... Entonces, sí, ¿cuánto ha hecho? Un 80% a la baja. 80% a la baja, Eso eh. no está mal, menudo corto. En este momento, 66%. Eh, entonces... Vamos a volver a tener otro falso cruce, como pasó aquí, que suba un poquito y luego vuelve a caer. Bueno, pues ya, lo, ve, ya lo veremos. La inclinación, el ángulo de incidencia que tienen las líneas de tendencia, las emas, que son resistencias dinámicas, nos van, a decir, nos van a decir mucho. Entonces necesitamos que empiecen a ir más planitas y en el momento que vayan más planas, será más fácil intentar derribar ese muro. Nos está pasando ahora mismo en Bitcoin, volvamos a Bitcoin, estamos tocando una vez, pum, otra vez, pum, otra vez, pum. Cuando tú pegas martillazos en una pared, ¿qué haces? ¿La debilitas o la refuerzas? Mi experiencia me dice que la debilito, ¿vale? Si yo estoy en un tablao ¿vale? de madera y estoy taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, y al final nunca lo, lo, lo miro, lo, lo, lo refuerzo, no, no entra, es decir, no entra dinerito en él. ¿vale? ¿Qué hace ese tablado boom Se cae y sale en vídeos de primera en la tele. ¿vale? Bueno, ya no hay ese programa, era algún programa de vídeos graciosos porque se ha hundido el tablado, porque como no entra dinerito en el tablado y le estás dando golpes, pues se ha caído. Pues en el mercado pasa igual. Si yo tengo nuestra Rose Line Ancestral haciendo de soporte y la estoy machacando, machacando, machacando, machacando, al final va a ser ¡pum! Me voy a ir y voy a ir a buscar dinerito más abajo. Entonces, la, el movimiento que esperamos es llegar a la línea de tendencia, ruptura, Cruces de medias importantes, de las pequeñitas, entre sí, y ya para arriba. Ese momento es el momento en el que hay que entrar. Dice, Ya que no, pero es que antes de eso se producen otras cosas que nos dan señales. Por supuesto, como normalmente suele ser el típico, que hago un suelo, otro suelo, y entonces ya cruzo, me apoyo y rompo. Esto no sé lo que parece, pero <ríe> parece un doble suelo. Eh, sí, sí, pero bueno, vamos a ir viendo esas señales porque ya hemos visto que aquí teníamos algo parecido y fue falso, pero era parecido. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ir viendo cómo sigue comportando el mercado y la realidad y qué nos dice la realidad del mercado de inversiones. Mirad. Bueno, eso lo dejo para mañana. Mañana os voy a... Os voy a hacer una demostración, sobre todo para esa gente que dice, el mercado ha cambiado, eh, esto, tal, los jóvenes ahora además ya manejamos aquí que flipas, eh, partimos la pana y nos lo llevamos todo de calle. Y yo os voy a decir, ah, que el, pensáis que el mercado gorilero de los diplodocus ya no funciona. <risas> la realidad es otra completamente diferente y mañana os lo voy a demostrar. Y además con gente que sabe de verdad. Con gente que sabe de verdad. En fin. Eh, las hoy tienen un poquitito de fiesta. No demasiado, pero bueno, hay bastantes porcentajes interesantes ahí por recoger. Insisto, si tenéis beneficios, si vais cogiendo beneficios, o sea, estáis haciendo trades, recoger, liquidez. Eh, os, yo co como, pero ahora mismo, por ejemplo. Si yo tengo un trade de 100 euros, eh, le he sacado 20, ¿vale? Vuelvo a jugar con esos 100, pero los 20 no los toco. ¿Vale? Los 20 van a liquidez, automáticamente. Todos esos beneficios van a liquidez, a liquidez, a liquidez, a liquidez. Es así como lo estoy haciendo. De tal forma que eh, no cuento en la cartera de trading con ese dinero, sino que va a liquidez para el retroceso que sigo esperando y hay gente que dirá, pues esto sigue. Vale, vale. Todo lo tuyo, cada uno a lo suyo, ¿no? Yo voy, por experiencia, a ver lo que, a ver lo que me encuentro. Eh... Bueno, los cruces también contra, contra Bitcoin, pues hay alguna cosita que está interesante. Fijaros como IOTX está intentando hacer una vuelta en V. Hasta posiblemente la zona de los 155 satosis, por debajo 146, 145 satosis, está este nudo que tenemos aquí, ¿vale? Más o menos, pues podría llegar a él y luego ya veremos qué es lo que hace, porque, bueno, pues no está el mercado muy bollante, pero bueno, está bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque simplemente en la recuperación que ha tenido desde este mínimo está, está bonita, está en, en un 60% y además desde este punto hasta ese puntito en 155, pues es otro 21% más, está bastante bien está interesante eh, y hay bastantes, ¿veis? hay bastante verde, eso está bien, eso quiere decir que hay gente recuperando cositas y bueno, pues eh, ya os digo, yo en cuanto recupero, <risa> suelto lastre, y otra cosa, mariposa también por otra parte, si en un momento dado te pesa la cartera, tu cabeza está reventada no es una gran pérdida, porque al final muchas veces yo tengo a ver, conozco gente que sí que tiene grandes pérdidas dice. y aún teniendo una pérdida de 12, 15 mil pavos, han dicho: Mira, corto aquí y, y reseteo. Y han hecho es lo mejor que han podido hacer. Si encima tu cartera es pequeña, si tengo una cartera típica de 10 mil pavos, eh, estoy perdiendo 2.500, mi cabeza me está estallando, eh, ya no sé qué hacer, no hago más que cometer más errores. Resetea, resetea si tu cartera todavía está vivada en esos porcentajes, resetea si lo puedes recuperar haciendo las cosas bien y no metiéndote en berenjenales, no vale la pena ya os digo, creo que, creo que tu salud mental en estas cosas está muy por encima de una pérdida de dinero que es recuperable así que bueno poco más que decir, poco más que añadir, porque el mercado tampoco nos ofrece mucho más. Eh, como vemos, está bastante aburridito. Seguimos dentro de este canal que tenemos entre la Rose Line y los 30.750, ¿vale? Y aquí, bueno, pues estamos en esta... ¿Cómo como, como dicen aquellos? Bueno, estamos en un canal paralelo. Eh, como dice, estamos en una pauta o en una... ¿Cómo lo llaman en rango, estamos en un rango, dice gente, estamos en un rango. Ya, pero en un rango que es un rango horizontal, en un rango vertical, en un rango alcista, en un rango bajista, pues estamos en un rango lateral. Bien, poco más, veis cómo ha bajado, se nota el sábado, domingo igual, estará apático, imagino, hasta que llegue la hora de la apertura de los futuros, que cerraron en la zona de 29.260, nos dice aquí y en cuatro horas nos dice 29.075, o sea que bueno, 22.200 más o menos, perdón, 29.200 más o menos, 22.000 eh, y después de esta caída, que vino con caída también del mercado, que luego intentó rebotar, cerró, eh, yo creo que la semana que viene es bastante probable que veamos esta zona, eh, pero, y bueno, vamos a lo de siempre si vamos a cerrar este gap en algún momento, que lo cerraremos en algún el primer rebote que haya el rebote, no esto, esto no es un rebote esto simplemente, he frenado he, echado, eh, he tirado el freno a mano, ha saltado el ABS y ha he hecho y he seguido la ronda por donde iba ¿vale? en cualquier momento que haya una subida de verdad que, que mucha gente dirá, ya hemos tenemos la vela de escape y llegará a la media de 200 luego va a meter una gofeta y vamos a ir otra vez para atrás pues eh, es algo muy típico ¿eso quiere decir que no hay que aprovecharlo? no, no, hay que aprovecharlo, claro que sí sobre todo para soltar lastre y si tienes compras de las compras, yo las compras que haga en esta zona en el momento que este se rebote las voy a vender está tan sencillo como eso ¿por qué? porque creo que para Hall tendré más oportunidades más abajo aunque sí que es cierto, y sigo pensando lo mismo, que todo lo que compres por debajo de 30 es una pedazo de compra. Yo sabéis que yo he reducido, eh, ya estoy, estoy en un 15% de mmm, exposición al trading, con lo cual eh, lo que pueda meter en estas operaciones no es nada. No me resulta nada en porcentaje de la cartera. Con lo cual, bueno, pues las he comprado y no las he comprado con ánimo en esta zona de hacer eh, hold. Pues he comprado con ánimo de hacer trading cuando vayamos a cerrar este gap del CME entonces sí, empezaré a comprar para hall, mientras tanto no estoy comprando para hall, si no ya habría hecho el Excel con la cartera y os hubiera dicho, chicos, aquí compro para hall, no me niego y algún listo dirá, pues se va a quedar fuera, vale pues me quedaré fuera y tendré que hacer un poco más de trading pero también te digo una cosa y esto es total. ¿Qué más me da para hacer trading comprar ahora mismo en 29.075 y venderlo en 32.000 con un 10% que comprarlo en 32.000 porque se me ha escapado? ¿Vale? Y venderlo en 35.480. Con un 10% de beneficio exactamente igual. Es lo mismo. Es un porcentaje. Es igual. Y es lo que tenemos que empezar a meternos en la cabeza. Es lo mismo. Y da igual que tengas una cartera de 100, una cartera de 1000, una cartera de 1000. Una... A ver. En porcentaje, no en cantidad. ¿Vale? Ya sé que no es lo mismo. Pero al final, si tú trabajas en porcentajes y trabajas siempre de una manera, vas a cantar bingo. Línea y lo que haga falta. En fin, poco más que añadir, porque ya os digo, el mercado tampoco está para, para contaros más historias, pero creo que son cosas que intento transmitiros y que espero que os sean de utilidad. Pasar un buen sábado, un poquito de fiesta, yo ya he tenido un poco de la mía, y como digo siempre, invertir con muchísima cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.